Otro no, otro no tanto así, Otro tenemos horarios diferentes. Buen provecho si lo estás haciendo en este momento. Gracias a los que nos ven en Estados Unidos y a través de las redes sociales, por supuesto, en Estados Unidos a través del 1014 de Canal América. Un abrazo bien grande que ya en unos minutos terminamos la conexión con ellos de 11 a 12 del mediodía. Pero estamos hasta la 1 de la tarde con mucho contenido para ustedes. Ahorita iniciábamos tocando el tema y, proyectando sobre todo la importancia de tener la información correcta a tiempo en materia de meteorología por el, el caso de que el primero de junio inicia la temporada ciclónica y hay que estar Alerta, preparado. Aquí en República Dominicana se hacen ciertos simulacros, montajes, eh, ensayos para poner a la gente a actuar de manera correcta, sobre todo si vive en lugares vulnerables y si vives en edificios de más de tres pisos. Entonces tiene que tomar las medidas precautorias. Aquí hay reglas, hay códigos, hay leyes que establecen norma sísmica, inclusive en los edificios tener las escaleras de incendio y tener tener los puntos, puntos de evacuación, eh, para que la gente no se dispare el pánico y no asuma y no tenga entonces consecuencias funestas. A veces no son los fenómenos los que más traen los daños, sino la forma de cómo se actúa ante ellos. Y para esto estamos siendo, tratando de hacer contacto con General Méndez para que nos aborde un poco cómo, cómo, qué se espera en esta nueva temporada, que ya, de por ya, la administración oceánica de las atmósferas Nacional de Estados Unidos, por sus siglas NOAA en inglés, pues ha advertido que al menos 17 tormentas afectarán en esta. O sea que va a sobrepasar las expectativas y años anteriores totalmente. 17 pudieran afectar directamente. O sea que estaría fuera de lo normal esta temporada ciclónica. República Dominicana, ¿qué es lo que hacen las temporadas? Desbordan y desnudan la realidad en que vi viven muchas zonas vulnerables en todos los pueblos y en las propias provincias grandes y el Distrito Nacional. La revelan y los medios de comunicación nos hacemos eco de ello, revelan todos los lu lugares vulnerables donde gente viviendo adentro de los ríos y por supuesto de que cae dos gotas de agua y crece el río y vuelve entonces a buscar su cauce. Pues, ¿Qué hace? Que se lleva a esas casitas y vemos las estadísticas funestas de la gente herida, de los muertos y de los daños materiales también. Hemos avanzado, sí, lo reconozco, el Centro de Operaciones de Emergencia que integra a todos los organismos de seguridad en esta materia, eh, los ayuntamientos, Gobernación, Defensa Civil, Bombero, Cruz Roja, 911, todas, la ONAMED, por supuesto, la Oficina Nacional de Meteorología y la propia defensa civil que juega un rol importantísimo educativo, pero también de acción en cada uno de enfrentando estos fenómenos, hemos avanzado, pero eh, todavía hay mucho por sí. hacer. Raquel, el general me acaba de escribir que está en una reunión, todavía no puede eh, conectarse, parece no. que es una reunión de último minuto, tú sabes que en estos días ha estado también eh, eh, varias depresiones tropicales, lluvia en todo el territorio nacional, parece que tuvo una reunión de último minuto, eh, porque ya eh, se estaba coordinando a las 11.30 de la mañana, pero parece que no ha salido de la reunión. Mira, una información que tenemos ahí es la renuncia de Feila Rodríguez Pavón, de Autoridad Portuaria de la República Dominicana. ¿Otra eh, Sí, ella renuncia porque hay un escándalo en Portuaria. Y mira primero, eh, eh, eh, eh, la otra imagen, señor directo antes que esa la carta. Mira el comunicado que Exacto. hace Puerto Aria. ¿Se la pueden poner Dice, aquí en la autoridad portuaria informa el proceso de investigación en el puerto de Puerto Plata. La autoridad portuaria dominicana informa que se encuentra en un proceso de investigación en el puerto de Puerto Plata debido a procedimientos que llamaron a la atención durante evaluaciones de rutina que realiza la institución en seguimiento a una gestión transparente y apegada a las buenas prácticas. En consecuencia... Desde el pasado lunes 10 de mayo, un equipo de control interno de la institución se encuentra en Puerto Plata realizando una minuciosa revisión a los fines de contar con la información veraz que nos permitan actuar de forma contundente y responsable. En autoridad portuaria, las auditorías forman parte de un método normal de evaluación que le permite a la institución identificar Identificar oportunidades de mejora de forma continua Reafirmamos nuestro compromiso y empeño por realizar una gestión ética y apegada a la ley Entonces, miren el comunicado, que el comunicado no, la carta que le envía eh, la, la señora la Rodríguez Pavón La siguiente imagen, señor director si no me escuchan lo que yo estoy hablando, en YouTube, ¿qué yo puedo hacer? Y nada más no soy yo que te saco de aquí. Si tú no, no, porque a mí no me sacan de aquí. Si yo que, imagínate, Oye, 20, bien, años, 20 años es <ríe> lo mismo, ¿qué uno va a hacer? Ahí está la carta de portuaria que le envía a la señora Feila Rodríguez Pavón al señor Jean Luis Rodríguez Jiménez, director ejecutivo. Dice, distinguidos señores, muy cortesmente, les mando un cordial saludo a usted y a los suyos. Por medio de la misiva, quien suscribe, Feila Rodríguez Pavón, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de acero de quiero manifestarle mi renuncia a tan majestuosa entidad, autoridad portuaria dominicana, de mi puesto como gerente de puerto. La renuncia la hago por motivos personales, la misma, el mismo mareo. Mm. A la vez, es importante manifestar mi agradecimiento por el tiempo que laboré en esta compañía desde hace cuatro meses, o sea... <coughs> ah, pero eso sí duró poco. Hasta la fecha, agradeciendo por el compañerismo y respeto de trabajo. De antemano, muchas gracias por dejarme entrar a la entidad Autoridad Portuaria Dominicana. Se despide atentamente Feila Rodríguez Pablo. Majestuosa entidad, majestuosa entidad. ¿Cómo es? ¿Cuatro meses sí? Sí, pero ella es, fue de, de, de este gobierno. El escándalo de este gobierno. Claro, señores. Claro. Señores. Claro. ¿Y qué fue? ¿Qué vamos a hacer? <risa> ¿Qué vamos a hacer? Ahora viene ella y el Ministerio, pues, señores, el Ministerio Público, mire, yo no quisiera ni pasar por el Frente de, de, del despacho de, de, de la magistrada Doña Miriam Germán Tienen casi 500 investigaciones abiertas Y todos los días llegando más O sea, no, Oye, va, no van a dar abajo. Con razón, ella Son se adelantó fiscales. Esa mujer es muy inteligente Doña Miriam se adelantó y le dijo al presidente Mira, yo voy a estar un año Porque esa no, señora ya mayor se no, le ve por la edad, por edad. No aguanta Yo espero que Jenny Berenice Que será la próxima procuradora fiscal De la República Dominicana, oh, lo okay. estoy diciendo yo hoy oh, okay. Anótenlo Jenny Berenice será la próxima procuradora fiscal de la República Dominicana. Lo digo yo. Tiene perfil para ello. Si ir? me equivoco, a mí, pero lo digo yo. Me puedo equivocar. Pero miren, no es un cachú, no es un cachú. Miren este escándalo, pero en, en salud pública hay otro que sigue aún saliendo el exdirector Plutarco Arias. Mira la lotería, van tres en este mes que apenas está, está arrancando el mes de mayo. Y bueno, y lamentablemente esta información, que yo no quisiera nunca darla, pero hay que darlas todas, también la Junta Central Electoral eh, o, canceló otro. 22. Sí, pero ya la Junta... No, no, no, tiene nada que ver con el gobierno. Sí, no, no, está no, pero la Junta recuerda claro. que ahora tuvo, eh, eh, vamos a llamar, un proceso interno de elecciones de nuevos miembros, ya es un proceso externo e eh, independiente. Pero no era normal escuchar eso, y también la cantidad, 22 personas.